La denuncia la hizo Valerio González, quien afirmó que miembros de Migración actúan de forma violenta contra los nacionales haitianos con estatus ilegal. Además, el supuesto atropello contra los extranjeros se queja por las destrucciones a su propiedad que, según él, son innecesarias. Allá van las supuestas migración, o supuesta migración, a las tres y media de la mañana y a las 4. Yo le alquilo unas habitaciones a, a ellos, a los lo entonces, como yo veo que no lo están persiguiendo y a nadie le han prohibido de que le alquile habitaciones, y esa supuesta migración que va allá, lo que, parte la puerta, cuando ellos vienen ahí tengo yo que reparar la puerta, parte en la puerta y lo que se meten es a buscar dinero, si hay un celular bueno, se lo llevan. Hoy mismo, hoy mismo, le dieron una galleta a uno, le quitando mi peso, y así siguieron, hasta que pudieron bajar con todo. ¿Se llevaron haitianos, pues, Todo, porque no tenían dinero. Porque ellos nada más se llevan el que no tienen dinero. Lo estoy diciendo yo, responsablemente. En Cámara José Tifá para NTN, Joanny Cordero.